Del 10 al 15 de octubre en el municipio de Volpebra inicia el empadronamiento para el referéndum revocatorio. Recordemos que este referéndum se llevará a cabo este 14 de diciembre. Son cinco equipos que estamos desplazando, cuatro fijos, un móvil. En caso de ser necesario se desplegaría más, pero no lo creemos. El municipio es pequeño, tenemos un padrón históricamente pequeño, por lo que tenemos seguridad de que... Vamos a tener un trabajo tranquilo, el señor comandante de policía ha ordenado que se despliegue toda la seguridad necesaria para que el trabajo sea en paz y tranquilidad. El director de Ceresi pidió a los ciudadanos no empadronarse de manera fraudulenta para evitar sanciones a los diferentes comunarios. Lo que estamos nosotros es alertando a la gente, a todos los otros municipios, a todos los otros lugares del eh, departamento que se abstengan de trasladar su domicilio de manera fraudulenta hacia el municipio de Volpebra. El que traslade su municipio con intenciones de ir y votar y luego volver, y que nosotros detectemos que solamente se hizo con esa intención, de manera gratuita o pagada, va a ser pasible de un proceso penal, el cual establece una pena de un B2 a cinco años de reclusión.